Vivo aquí en Estancia Por Fin, Tierra del Fuego, Fin del Mundo. Junto a mi hijo Michael, compartimos el aprendizaje de lo que es vivir aquí en esta naturaleza indómita. la paz que tienes todos los días de levantarte y saber que tu caballo va a estar esperándote para salir a cuidar a las ovejas. Viviendo la pampa es imposible que no te enamores de ella. Entonces, si estás enamorado de algo, da gusto poder compartirlo con el resto de la gente. Cuando vienen por más de dos días o el fin de semana, se dan casi con una noción de todo lo que se puede hacer. ensillar tu montura, cortar leña, ir a la carnicería a cortar tu pedazo de carne, experimentar la soltura a experimentar el ambiente que se arma acá es un grupo de gente que se junta de distintas partes del mundo que vienen junto con nosotros y vivir lo nuestro. Suis venu à Porfin pour aider à monter les chevaux, dresser les chevaux, s'occuper des chevaux. Je suis passionnée de chevaux y je monte à cheval depuis toute petite y du coup c'est un rêve un peu para mí de venir uh, monter a cheval en tierra de fuego, donde no hay nada. Et il y a des chevaux et des grands espaces pour monter à cheval. Realmente no es fácil llegar hasta acá y es una verdadera satisfacción una vez que ya llegas porque es una verdadera aventura llegar hasta acá. Vengan a conocer esto que es un último reducto del mundo donde aún es silencio puedes vivir, sentir, admirar la inmensidad y que hacen, en el fondo, un buen vivir.